Madrid demasiado lejos. ¿Y qué fue? ¿Ahí no hay dos metros? ¿Hay muchísimo más? No, lo que pasa... ¿Y qué fue? la más cerca. Eh, eh, no, pero yo estoy cerca de ti. Mira cómo estamos tú y yo. No, de, pero de ay, ahí yo. Yo. ¿Eh? ¿Eh? yo. Mira, Emma, yo me voy a dejar de ti. No voy a hacer cosas que tú eh, <risa> eh, eh, eh, estos pues, nudes Yo no salgo de la casa, Roberto. Sí, pero que me, estoy muy cerca de ti cuando hay una vez Mira, eh, a propósito, eh, eso es un gancho. Y ojalá que los políticos, la oposición, sí. entiendan que si ellos tienen ahora la, la pelota en, en, en, su, en su cancha y si ellos no aprueban por lo menos 10 o 12 días y el virus ataca y se infecta, eso le puede contar las elecciones claro. a la oposición. Claro. Vamos Para entonces los... eh, a pasar con la, el consejo y el saludo de madre que hizo nuestra querida Yagna Tavares en esta entrevista que le hicimos en este mes especial de madres.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 que tengan influencia, los verdaderos influencers son esas personas, como Yaina, que son personas respetadas, queridas, y que cuando te lo dicen, te lo dicen de corazón. Un mensaje muy bonito eh, en su momento y todavía, eh, aunque estamos repitiendo todo el resumen del mes de mayo de nuestras invitadas madres especiales, es un mensaje que queda vigente todavía, aún pasando este confinamiento de la pandemia y esta cuarentena. Gracias. Eh, bueno, nosotros entonces vamos eh, a un corte porque ya aquí eh, eh, vamos a pasar a la parte, eh, si se quiere, artística, donde vamos a estar compartiendo con Giovanna Reynoso y Nacho Estrella, así que anoten sus canciones. Ya tú tienes tu playlist. Eh, claro, yo tengo aquí seis canciones. Wow. Ah, pero... No, espérate, espérate. espérate, pero, pero yo eh. sé que no la vas a tocar porque yo la tenga. porque es que son No, pero canciones eh, espérate porque no, un CD, no, un CD, ¿eh? ¿Un ¿Eh? no es un <risa> <El álbum? risa> CD, ¿eh? No es un álbum. Es un álbum. Es un CD 18-21 por ahí. <risa> bueno, así, eh, usted que está en su casita, ahí está el teléfono en pantalla. aquí está mi lista aquí está feliz. Oh, pero es en ah, serio. Pero ¿verdad? Ah. Mire, eh, eh, usted que está en su casita, 809-725-0505, nuestra vía de comunicación, para que solicite sus canciones y se las dedique. Hoy queremos agradecer a Sound Disco Móvil, que complementa lo que es la parte de iluminación. Están aquí con nosotros, Fidelito, que está, como siempre, en la parte técnica. También a Yankee, a todo el personal de Sound Disco Móvil, que ya cualquier celebracióncita. cita. hay que pues, adaptarse. Pues, Sound Disco Móvil está activo, ¿eh? Así que pueden llamar y por las redes sociales y contactar a Sound Disco Móvil. Miren, eh, vamos a la pausa, pero antes voy a dejarlo con esta entrevista. Esto fue un trabajo que se hizo, eh, Veloz, bueno, tú fuiste parte, me parece, sí, Veloz, Raquel, eh, que no estaba con nosotros el año pasado, hicimos un trabajo como cada año de madres y escogimos algunas madres, entre ellas a Mildred Sánchez y a Nieves Marte, donde eh, eh, la, la dimos a conocer en su estado natural. O sea, en su día a día. En el caso de, de Mildred, eso fue el año pasado, 2019, ya ella estaba, bueno, como siempre, en estos menesteres sociales sí. y políticos. Entonces, vamos a la pausa, pero antes dejamos este, este cortesía.